En el 2020, el mundo se vio azotado por la pandemia del COVID-19 y nuestro estilo de vida cambió completamente. Ya no tenemos las libertades que teníamos antes, ya no podemos vernos con nuestros amigos, ya no podemos vernos con nuestros familiares. Es muy difícil. Más de un año después, seguimos encerrados. Seguimos creyendo que las nuevas vacunas van a ser la solución al problema. Y sí, van a ayudar a solucionar el problema, pero no son la solución definitiva. De hecho, la solución definitiva está en nosotros mismos. Está en nuestro propio cuerpo. ¿Y cuál es esta solución? Cambiar nuestros hábitos. Cambiar, básicamente esa es la palabra. Debemos cambiar algo que estamos haciendo hoy mal. Resulta que el inicio de la pandemia del COVID-19 trajo consigo muchas cosas negativas, no solamente el virus. Lo principal, nuestros hábitos. Ya no podemos salir, ya no podemos hacer ejercicio como antes, ya no podemos comer como antes. Aguardo, ¿no podemos? Sí podemos, solo que no queremos. Cambiamos nuestros hábitos alimenticios, cambiamos nuestra forma de comer, nuestra forma de vivir. El aislamiento causado por la pandemia traba consigo muchos problemas psicológicos. La gente está enloqueciendo porque está encerrada, porque está lejos de sus seres queridos y de sus amigos. Esa privación de la libertad nos está generando más estrés de lo que debería generarnos. ¿Y qué pasa? El estrés nos va a llevar a esas comfort foods, esas comidas de confort que suelen ser no saludables. Suelen ser altas en grasas, altas en azúcares. Diferentes estudios han demostrado cómo la obesidad aumenta el riesgo de padecer algún tipo de enfermedad crónica. Por ejemplo, la diabetes. ¿Qué sucede? Con este cambio de alimentación que estamos teniendo, vamos a derivar en esto. Porque no estamos saliendo, no estamos haciendo ejercicio, no estamos moviéndonos como antes, pero estamos comiendo peor que antes. Entonces, es hora de cambiar nuestros hábitos. De hecho, la obesidad es un factor de riesgo para contraer el COVID-19. Diferentes estudios han demostrado cómo en personas obesas, el perfil de células T muestra una deficiencia en su función y en su activación. ¿Qué son las células T? Hacen parte de los glóbulos blancos que están encargados de en la respuesta de adaptación inmune. ¿Qué es la respuesta de adaptación inmune? es básicamente que nuestro cuerpo aprenda a reconocer un virus, aprenda a luchar contra él, para que en futuras ocasiones, en lo posible, no nos veamos afectados por el mismo. En un estudio realizado en Italia, 40% de la población participe del mismo percibe que un sistema inmune fortalecido por la alimentación no es importante para combatir la pandemia del COVID-19. Es más, no tienen interés en cambiar sus hábitos, ni a corto ni a largo plazo. Quieren seguir como están, quieren seguir comiendo la chatarra que están comiendo. Y en, estos, en este mismo 40% se evidenció que tienen problemas de manejo en situaciones de estrés, que no se preocupan por su salud a futuro y que tienen una intención de reducir el consumo de vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita. Es por esto que tenemos que reconfigurar nuestros hábitos y nuestras prácticas alimenticias diarias. La pandemia nos encerró. ¿Qué implica esto? tenemos una deficiencia de vitamina D. La vitamina D es una de las vitaminas que más nos va a ayudar a luchar contra el COVID. De hecho, más de 70 estudios han demostrado que altos niveles de vitamina D en el cuerpo están relacionados con tasas más bajas de infección, menor riesgo de hospitalización, de terminar en una UCI o de morir. ¿Qué sucede? La vitamina D, ¿dónde la obtenemos? Del sol. El sol es el que, nos, el que va a hacer que nuestro cuerpo produzca esa vitamina D con los minerales y los nutrientes que va a obtener de la comida. Pero, ¿qué alimentos? La forma en la que yo lo aprendí fue que casi todos los alimentos que sean de color naranja más o menos, tienen vitamina D. Por ejemplo, el salmón, la zanahoria. Antes de seguir, quiero aclarar, yo no soy médico, todavía no soy psicólogo, pero toda esta información que les estoy dando es de estudios que ya fueron hechos y que se han demostrado que funcionan las cosas. En segundo punto, estamos teniendo una deficiencia en diferentes nutrientes y minerales. Ejemplo, el zinc. El zinc se ha visto que ayuda al sistema inmune a combatir el coronavirus, porque el zinc tiene una influencia en el sistema inmunoinhibitor de la SARS coronavirus RNA polimerasa, lo cual va a inhibir la reproducción viral, porque la manera en cómo los virus funcionan es que van a infectar las células sanas de nuestro cuerpo y van a hacer que estas mismas sean las que reproduzcan el material genético. Al inhibir esta polimerasa del COVID, vamos a evitar que el material genético del virus se pueda replicar. Entonces, ¿qué es lo que realmente deberíamos estar consumiendo? Debemos empezar a consumir más frutas, más verduras, ciertos carbohidratos con almidón, por ejemplo, lo que legumbres, maíz, lentejas, etc. Además, tenemos que continuar con nuestro consumo de proteína. Mucha gente está dejando la proteína de lado, pero es que la proteína es importante porque hay que, tener, hay que recordar que en nuestro cuerpo, muchas de las células y muchos de los procesos funcionan a base de proteínas. Las enzimas son proteínas, las hormonas son proteínas, y muchas de las células del sistema inmune funcionan gracias a las proteínas. Incluso se ha visto la influencia de los aminoácidos en el mejor aprovechamiento de vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita por ejemplo, vitamina D o sin por otro lado está el deporte, dejamos de hacer deporte porque estamos encerrados y usamos eso como una excusa podemos hacer deporte en nuestra casa se ha comprobado como la capacidad máxima de ejercicio tiene una relación inversa al riesgo de hospitalización por COVID-19 y quiere decir que a mayor capacidad máxima de ejercicio, menor probabilidad de terminar hospitalizados de gravedad a causa del coronavirus 19. Incluso el deporte va a estimular el sistema inmune porque mejora la sensibilidad a la inmunoglobina. In, in, in inmunoglobulina, porque mejora la, sensibilidad la inmunoglo inmunoglo mejora la sensibilidad de la inmunoglobulina que forma parte de la primera defensa del cuerpo. Cuando hacemos ejercicio, el estímulo que nuestro sistema inmune está sintiendo es como si estuvieran enfermos de alguna forma. Entonces se van a disparar las diferentes eh, medidas de defensa que el cuerpo tiene y empieza a generar una mayor adaptación a los virus y a las enfermedades del exterior. Y finalmente, está el sueño la gente empezó a dormir más de la cuenta o menos de la cuenta las dos cuando dormimos mucho tiempo esto va a afectar negativamente a nuestro sistema inmune porque de alguna forma nos va a poner perezosos pero si dormimos menos de lo necesario igualmente nos va a afectar negativamente es por eso que tenemos que dormir entre 7 y 9 horas diarias para que nuestro cuerpo tenga el sueño requerido para sanar lo que tiene que sanar reparar lo que tiene que reparar y descansar como debe descansar y finalmente están los problemas psicológicos el confinamiento, el encierro nos está afectando psicológicamente es por ello que se recomienda comenzar a practicar la meditación comenzar a hacer deporte ocuparnos en otras cosas no solo quedarnos viendo la televisión ponte a leer un libro aprende una nueva habilidad aprovecha este tiempo porque es que la excusa que siempre tuvimos es no tengo tiempo, ahora lo tenemos y ya es tiempo de que empecemos a luchar contra el coronavirus, mejorando nuestra alimentación, volviendo a hacer deporte y empezando a preocuparnos por nuestra cabeza, por nuestro cerebro. Es hora de cambiarnos sabe. Es hora de que todos luchemos contra el COVID-19. Eso es todo por el video de hoy. Ya saben, si les gustó, suscríbanse, den like, comenten, compartanlo con sus amigos, porque estoy seguro que muchos no saben estas simples estrategias que podemos empezar a emplear desde casa para combatir contra la pandemia. Nos vemos en un próximo video.